de Gmail, vas a ir a donde dice calendario, acá a tu margen superior derecho. Y para que se extienda mejor y puedas acceder a todas sus funciones, te vas a la parte que dice abrir una nueva pestaña. Cuando abrís la nueva pestaña, vas a poder empezar a usar tu Google Calendar para poder organizarte de manera más efectiva. Te propongo que pongas crear un nuevo evento. Y cuando vos creas el nuevo evento, te da. Vamos a poner, por ejemplo, en mi caso, bueno, clases de... Karate, lo voy a poner como un evento, ¿sí? Para que quede como evento. ¿Qué día? Lo voy a poner los días lunes a las 15.15 15 hasta las 16.15. Y vamos a ver que se repite todas cada, eh, cada lunes, ¿sí? Eh, algo que incorporó nuevo es que yo puedo utilizar agregar Zoom por si es una clase de Zoom que te lo voy a explicar en un ratito. Entonces, eh, perdón, vamos a poner guardar. Y ya quedó agendado todos los lunes las clases de karate. Ahora voy a crear otro nuevo evento. Y, por ejemplo, vamos a poner reunión con Sofía. Y la vamos a agendar como evento. Para, o para que sea el martes 24 de agosto a las 3 pm. ¿sí? Lo que vas a agregar es o agregar una conferencia con Google Meet, si es que usas Google Meet, o puedes agendarlo con Zoom, como es en mi caso. Una vez que ya lo tenés agendado, podés ir de nuevo a la reunión y agregar invitados por correo electrónico. Le vas a mandar por correo electrónico, por ejemplo, me lo voy a mandar a mí. Y le decís, reunión con Sofi, mensaje, hola, te acerco el link de Zoom. Nos vemos. ¿Sí? Pones a enviar y directamente se va a mandar a tu, al correo electrónico y la persona. Podés también eh, seguir modificándolo Le podés cambiar el color Para que puedas tenerlo diferenciado Lo puedes tener amarillo Que todas tus reuniones Sean de color amarillo Ponemos guardar Y ya quedó guardada la reunión ¿Sí? Listo Espero que te haya gustado Y que tengas de una forma ordenada Tu calendario Igual te voy a mostrar Cuál es mi calendario Que yo lo tengo en este formato Si vos ves mi Google Calendar Están... Todas las acciones que yo tengo ya con distintos colores para que me quede eh, visualizada de mejor manera. Lo voy a poder tener por día, si quiero. Por ejemplo, hoy. Lo voy a poder tener por día. Lo voy a poder tener por semana. Lo voy a poder tener por mes. Y me va a mostrar así por puntitos toda la, todo lo que yo ya tengo agendada en los próximos Días. Espero que te haya servido este tutorial para que tengas todo agendado desde Google Calendar.